Ya hemos comentado que uno de los elementos en los que más atención hay que poner es en la elección de la tipografía. De ella va a depender que nuestra página sea más o menos legible o incluso que nuestros usuarios no abandonen la lectura de la web antes de tiempo. Es por ello que vamos a dedicar los próximos vídeos a trabajar sobre las fuentes y conocer algunas de sus propiedades más importantes. Entre ellos, estudiaremos qué es la familia de la fuente y cómo elegirla correctamente, qué son los web fonts, cómo elegir el tamaño de la fuente y aprovecharemos para tratar lo que son las unidades de medida dentro de eh, CSS. Bien, evidentemente la primera propiedad a trabajar es la tipografía a utilizar. Para ello CSS nos proporciona la propiedad font-family. Una propiedad que puede tomar por valor heredado o lo que se denomina una pila de fuentes. Una pila no es ni más ni menos que una lista de una o más fuentes separadas por comas, de manera que la que tiene preferencia es la que está más a la izquierda. El objetivo de definir una pila y no una única fuente, una única tipografía, es por la más que probable posibilidad de que en el sistema en el cual vayamos a renderizar la web no dispongamos de la fuente que deseamos. Por ejemplo, el código que tenemos en pantalla, la primera fuente que se buscaría sería Trebuchet, pero es probable que esa fuente no se encuentre instalada en la máquina del usuario que va a visualizar la página, con lo cual el sistema buscaría, si no tiene esa fuente, buscaría la siguiente fuente en la pila, que en este caso es la verdana. Estas pilas pueden ser todo lo largas que deseemos, pero evidentemente eso no implica que pueda darse el caso de que ninguna de las fuentes ninguna de las tipografías que hemos usado en la pila exista en la máquina destino, en la máquina del cliente. Es por ello que como último elemento de esa, de esa pila se coloca una palabra clave que hace referencia a la familia a la cual debería de pertenecer la fuente que queremos asociar a esa font family. En este caso, en el caso de que no existiese la Trebuchet o la Verdana, iría a buscar una fuente del tipo sans serif. Por tanto, lo que tendríamos que saber es eh, cuáles son estas familias que CSS nos puede definir. La primera de ellas es la serif, que son aquellas fuentes que tienen serifa, fuentes como Times New Roman. Esa serifa es aquella, ya lo hemos comentado, es, aquel, es aquella pequeña decoración que suelen incluir eh, las letras. Después está la sans serifa, es decir, la sin serifa, eh, que simplemente es lo contrario de la anterior. Son fuentes más lineales y menos decoradas, como puede ser la Arial, la Verdana. Eh, el tercer caso serían las fuentes monoespaciadas, las monospace, como puede ser la Courier, son fuentes muy utilizadas, sobre todo en páginas que tengan que ver con la programación, ya que permiten formatear muy bien en pantalla lo que es el código, aunque también podrían aplicarse a donde hay tablas o elementos que tienen que estar, eh, números que tienen que estar unos encima de otros en columnados En cuarto lugar, están las fuentes eh, llamadas cursivas, o ese es el nombre que utilizaba el CSS, aunque normalmente también se suelen llamar fuentes script. Son las fuentes que tienen una similitud con la escritura eh, del ser humano, ¿no? con la escritura de una persona. Eh, son complicadas de usar, son, tienen su, su complejidad porque son fuentes generalmente muy dependientes de la plataforma. Y en quinto lugar tenemos lo que son las fuentes fantasy, que tienen el nombre de familia de fantasy. Eh, normalmente suelen ser llamadas las fuentes decorativas, son fuentes más especiales, que tienen mayor, eh, mayor impacto visual, suelen ser utilizadas como, como cabeceras de, en algunos elementos, aunque realmente son muy problemáticas, son, son incluso más problemáticas que las cursivas, ya que suelen ser muy dependientes, ya no únicamente de la plataforma, sino incluso de, la prop de un propio diseñador. ¿no? Eh, son fuentes que normalmente no se encuentran casi a lo mejor en ninguna plataforma. Sí que me gustaría acertar un pequeño detalle, que es que, eh, en general, las fuentes, eh, como podemos apreciar aquí, las tipografías, su nombre es un nombre que está escrito en mayúscula, al eh, menos capitalizado, con la primera letra en mayúscula. Arial, Verdana, Genève, Courier, Times... Sin embargo, eh, las familias están en minúsculas, están adrede en minúsculas, es decir, y generalmente cuando coloquéis una una pila, podemos verlo como la que tenemos anteriormente, tenemos los nombres de las fuentes en mayúscula y la familia, el nombre de la familia, está puesto en minúsculas Es un detalle, pero que eh, en algunas ocasiones no hay ningún problema, pero conviene al menos seguir esta pauta para que eh, al menos se minimicen los posibles problemas. Obviamente, este sistema de colocar una pila con diferentes fuentes minimiza el hecho de que una de las fuentes no pueda estar instalada en el sistema del cliente. Pero está claro que no soluciona el problema de manera definitiva. Por ejemplo, en este primer caso, podría ser que no encontrase la fuente Arial, entonces utilizase la fuente Helvética, si tampoco está, cogida una fuente genérica de la familia sin sans-serifa, Pero muy probablemente esa fuente no sería la fuente que nosotros deseamos. Cumple ciertas características, pero no serían las adecuadas. Eh... Es por ello que los programadores han creado lo que se denominan una serie de eh, fuentes seguras, una, serie de, una lista de fuentes seguras. Un seguras que al menos yo, entre comillo. El objetivo básicamente es minimizar riesgos. Es decir, eh, si ya con el hecho, el simple hecho, de utilizar una pila de fuentes ya minimizamos el riesgo de que la fuente no pueda, pueda no existir, eh, en este caso ya nos proporciona una serie de listas de pilas que eh, posiblemente vayan a encajar correctamente o más o menos bien en nuestra página web y que en cierta medida si no está una, estará la otra. ¿no? Esta solución está ahí es una solución que bueno, funciona, pero que realmente eh, tanto como llamarla segura tal vez sea eh, magnificar demasiado. ¿no? Es una opción más segura, pero ni mucho menos una opción definitiva al 100%. Al final, si la fuente no existe, al final el sistema no renderizará y pondrá una fuente por defecto. Es por ello que desde CSS2 eh, aparecen lo que se denominan las web fonts. El objetivo de las web fonts es bastante básico: es ¿eh? poder traerte, poder cargar la fuente a la página web. Eh, como cargamos una imagen. De esa manera, nunca habría problemas de renderizado. Cargamos la fuente que nos interesa y se nos verá en pantalla perfectamente. Eh, el gran problema que hubo en el CSS 2.0, que fue donde, como comento, se implantó, es que eh, los formatos de fuente soportados eran formatos un poco eh, complicados, ¿no? un poco enrevesados. De hecho, creo que en la 2.1 dejó, dejó de soportarse este, estos web fonts. Y fue a partir de la 3.0 donde se ha estabilizado, donde se ha establecido, mejor dicho ya, con formatos más eh, genéricos. En este caso, los formatos soportados en general por la mayoría de navegadores, como siempre hay que analizar lo que soporta cada uno, pero serían el OpenTrueType o el TrueTypeFont, el SVG y el WOFF. Incluso hoy en día también está en uso lo que se denomina WOFF 2 ¿Y cómo se usa? Bueno, pues su uso es muy sencillo. Consiste básicamente en utilizar una función de CSS que se denomina FontFace. Eh, entre llaves lo que hemos de colocar es dos cosas fundamentalmente. La primera es el nombre, que le asignamos a esa fuente, que en general lo que se suele utilizar o lo que mucha gente utiliza es el nombre de la fuente. Por ejemplo, si queremos cargar la fuente Impact, que hemos visto anteriormente, aquí mucha gente pone Impact. Eh, yo soy más de la tendencia que más que poner el nombre de la fuente, habría que poner la funcionalidad para la que estamos utilizando esa fuente. En este caso, por ejemplo, sería una fuente para los pies de página. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, pues básicamente porque no vamos a cargar toda la fuente. Aquí lo que se va a cargar es una parte de la tipografía que vamos a aplicar a algo. Eh, voy a hacer la definición de font-face con dos propiedades, las dos básicas font-family y la que veremos a continuación pero eh, realmente pueden haber más, más que nos puedan definir un poco mejor las características dentro de esa tipografía general ¿no? es por eso que yo creo que es más aconsejable darle semántica a esa fuente es decir, darle un sentido de uso y para eso lo que hago es que suelo definir para qué va a ser, para qué va a ser usada aunque obviamente el nombre puede ser el que queráis lo siguiente sería definir dónde está ubicada. Y en este caso se hace de una forma que ya conocemos, que es con el URL. Ponemos la propiedad de ese src, el source, y el URL que nos va a indicar dónde está esa fuente, dónde puede el sistema, dónde puede la página encontrar esa fuente. Seguida por la palabra format, por la función format, que indica entre paréntesis el tipo de fuente. Es bastante habitual intentar cargar varios tipos de fuentes, es decir, a lo mejor en este caso la roboto que acabo de utilizar de ejemplo, la he puesto en tu type. tenéis las extensiones TTF, pero puede ser que, des, que consiga esa fuente en varios formatos, en formato OTF, en formato WOF, por ejemplo, un formato SVG. Pues lo interesante sería colocar aquí la carga de los cuatro formatos, de manera que eh, cada navegador, en función de las características que tenga, pueda, si no encuentra una, puede irse a otra, ¿no? Y al final, nuestro objetivo, que es que se renderice bien esa fuente en cualquier navegador y en cualquier sistema, sea el correcto. Una vez hemos definido este font face, ya con total tranquilidad podemos usarla en los diferentes elementos de nuestra página HTML eh, eh, utilizando el font family, es decir, simplemente poniendo font family, en este caso pie de página. Esta opción suele ser eh, buena cuando tenemos fuentes personales nuestras, que nos ha hecho nuestro diseñador de fuentes, o eh, que es una fuente que hemos conseguido que vamos a cargar desde nuestro servidor web. En este caso la solución más cómoda es esta. Pero existen páginas que son eh, repositorios de fuentes, como por ejemplo Google Fonts, que nos van a permitir eh, incluso enlazar directamente nuestra página web con su fuente, o mejor dicho, su fuente con nuestra página web. Eh, luego veremos un ejemplo, pero eh, en estos casos podemos tranquilamente descargarnos la, eh, descargarnos la fuente e instalar nuestro servidor y hacer lo que acabamos de hacer con FontFace, o de una manera más sencilla, podemos directamente enlazar mediante un link la fuente a el servidor, de, en este caso de Google, ¿no? Eh, lo que tenéis aquí en pantalla, este enlace, haría exactamente lo mismo que lo que he hecho yo con el, con el font-face. Además, existe otra opción que consiste en la utilización de, eh, de la función import, que ya hemos visto anteriormente, para la carga de la fuente. En este caso, con la, eh, con la sintaxis que tenéis en pantalla. Eh, es muy sencillo porque realmente las páginas te suelen dar directamente ya el código, este enlace o este import, para que simplemente sea copiar y pegar en tu, eh, en tu código CSS. Evidentemente, este sistema aporta muchísima flexibilidad. Podemos cargar la fuente que queramos, pero eh, por contra, no, ya sabemos que no hay nada perfecto, por contra, obviamente, penaliza la carga de la página web. Hay que cargar un fichero extra en nuestra página. Pero también es verdad que es un factor que cada vez afecta menos, eh, sobre todo con la mejora que tienen los anchos de banda de las conexiones actuales. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo podemos cargar una fuente externa mediante web fonts en nuestro documento. Tenemos el documento de siempre, solo que en este caso, eh, para que no nos moleste tanto a la vista, he preferido eh, cambiar el CSS, añadiendo simplemente al body un, uh, un color eh, grisáceo oscuro de fondo y un color de fuente un gris clarito, ¿no? para así tener un contraste menos, menos brusco entre las dos partes de la pantalla. Bien, pues vamos a adjuntar la fuente en nuestro documento HTML. Y para eso me hace falta una fuente que en este caso la voy a obtener desde Google Fonts. Voy a Google Fonts y eh, entro en la página y nos presenta una colección de fuentes. En este caso, aquí ya mismo eh, nos bueno, indica que hay 809 familias de fuentes, es decir, hay muchas fuentes donde poder elegir. Yo voy a elegir entre ellas la Roboto, que es una bastante conocida. Eh, puedo jugar con ellas cambiando el, el, el tamaño de la fuente para ver cómo, cómo queda, el estilo, si es más ligerita, más, más negrita en lo que sería el peso, que suele llamar, pero lo que voy a hacer directamente es cogerla. Le doy al más, aquí aparece una, una pequeña ventana donde me dice qué es lo que puedo hacer con ella, y puedo o embeberla, y me da el código que hace falta para embeberla, ya sea mediante una forma estándar, mediante un enlace, o mediante una importación, simplemente copiando y pegando esta, estas líneas en nuestro CSS lo tendríamos hecho. Lo que voy a hacer yo va a ser descargarla. Voy a dar aquí, voy a descargarla, ya la tengo, y de las descargadas, otra vez aquí, voy a utilizar la slab, que la tengo ya aquí preparada para descomprimir. Voy a descomprimirla y me voy a quedar en este caso con la light, no, con la regular. Vengo aquí y me voy al ejemplo que es el que estamos desarrollando. Voy a una carpeta, le voy a llamar fonts, a tener las fuentes clasificadas y la voy a copiar la fuente. Ya tengo lo necesario, ya tengo la fuente, lo que voy a hacer ahora es crearme en el CSS el font-face para que la fuente se sepa utilizar. Voy a crearme lo primero, al principio del código, y lo primero que voy a hacer va a ser escribir la etiqueta font-face y las llaves porque en su interior vamos a definir la fuente que queremos cargar. En este caso, el font family le voy a llamar encabezados, ya que va a ser la fuente que voy a utilizar para los encabezados. Y me queda por definir el lugar en donde se encuentra la fuente. En este caso voy a utilizar la propiedad src y la función url. La fuente se encuentra eh, dentro de, mis, de la carpeta del proyecto, de donde está la HTML, en la directorio fonts, y la fuente se llama, voy a verla porque no lo recuerdo, la copio, .ttf. Además, he de incluirle el formato que la fuente tiene, que en este caso es un formato TrueType. ups, true time. bien, pues eh, aquí me falta un punto y coma, bien, pues ya lo tenemos todo hecho, realmente lo que nos queda ahora simplemente es utilizar donde nos interese, en este caso vamos a hacer que eh, las cabeceras de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, las tres, usen como font family encabezados, como podéis ver, automáticamente eh, ha cambiado el estilo de letra, la fuente, la tipografía y ya ha cogido directamente la Roboto Slav, que es la que tenemos cargada en la parte de FontFace. Para el que tenga curiosidad y quiera intentar cargarlas, no desde el FontFace, sino directamente desde el servidor de Google, vamos a venirnos a la ventana, a la pestaña que teníamos aquí abierta. <coughs> Voy a hacerlo directamente con el enlace. Lo copio, me vengo a documento CSS, borro estas líneas que nos harían falta, me voy al HTML y en la cabecera incluyo el nuevo, el nuevo enlace. Ya lo tengo aquí, eh, nos quedaría un pequeño detalle, que es que aquí está cargado eh, la, fuente de familia, la familia de la fuente, perdón, es encabezados, cuando tendría que ser roboto. De hecho, si vamos a la página que tenemos aquí, aquí abajo nos lo indica. Tenemos que colocar esto de aquí, así que lo copiamos venimos aquí lo pegamos y ya tenemos en principio la página con las fuentes cargadas desde internet, para hacer la prueba, para ver que eso efectivamente sigue siendo el roboto quitamos el sans serif, ponemos una con serifa, si pues acaso sería algo diferente de hecho puedo hacer así como podéis comprobar, la serifa canta mucho, así que Efectivamente está cargando las fuentes desde la página web de Google.